La tradición no es el pasado que murió, sino una vida anterior que sobrevive. Y Nicolás Avellaneda sostenía que los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos y los que se apoyan sobre tumbas gloriosas son los que mejor preparan el porvenir. Y nosotros queremos trasladar la emoción, las esperanzas a, a los hijos y a nuestros nietos, hablando precisamente de esas tradiciones que hemos heredado de nuestros mayores. El padre Llanos Sueiro dice que es una evocación fulgurante de lo gaucho que regresa de cara a los tiempos nuevos, arreando siglos y leguas. Así habla de la tradición. Nosotros nos gusta siempre eh, enlazar este homenaje a la tradición y a todas las costumbres, a los mitos, a las leyendas, a todo aquello que hemos heredado de nuestros abuelos dormidos con la figura de José Hernández. Pero no solamente porque haya sido un hombre fundamental de la cultura y del tradicionalismo argentino, sino porque José Hernández empezó a escribir el Martín Fierro, esa Biblia gaucha entre nosotros, y el mejor homenaje a la tradición es honrar a Hernández y a su obra cumple. Él llegó aquí en 1858 a Paraná. Se casó con María Carolina del Solar, en lo que era la iglesia matriz fue la iglesia catedral de Paraná y los dos hijos mayores del autor del Martín Fierro nacieron en Paraná. Aquí empezó a conversar con los troperos, con los pescadores, con la gente que iba al viejo mercado central y allí anotó principios, fundamentos, voz. Estilos, formatos Que después reunió en dos tomos En 1872 y en 1879 La primera y la segunda parte Del Martín Fierro Nosotros creemos que estamos a tiempo Como argentinos, como entrerrianos De salvar eh, aquellos murmullos Comarcanos que nos definen Que nos dan esa emoción De identificarnos como entrerrianos Como montieleros, como hijos De esta región guaranítica Y de la patria grande